Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre las habilidades sociales y el clima institucional en los centros educativos escolares. ¿Qué son las habilidades sociales? Es un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se emplean en la relación con los demás, requeridos para realizar una tarea competente de tipo interpersonal, son adquiridos y aprendidos. Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos de un modo adecuado a la situación, respetando así esas conductas de los demás y resolviendo generalmente los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas, lo que implica ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los demás expresando opiniones, sentimientos y deseos. La función directiva en los centros escolares requiere del director no solo del conocimiento administrativo y técnico, necesario para el correcto ejercicio, también el dominio de habilidades de relación interpersonal imprescindibles en una gestión donde las relaciones personales juegan un papel fundamental.